también da la bienvenida al verano. Vamos a hablar con Silvia y Suso, que son los expertos en actividades náuticas, y aquí tenemos de todo. O sea que los niños, eso de la tablet este verano, eso está en el ordenador, eso fuera. Lo traemos aquí a la playita a disfrutar de deporte, aquí al aire libre, en el mar, que tenemos mucho aquí en la costa. Es verdad, Silvia, hay que es verdad, es verdad. Hay que fomentar todo. Esto. Exacto, es lo que queremos nosotros con esta, con esta actividad. ...que toda la gente disfrute... ...que toda la gente se lo pase bien... ...que haga deporte... ...tenemos una zona de 100 metros cuadrados... ...que es Oki Beach, ¿vale?... ...y aquí tenemos todos, todos los días ya actividades... ...para toda la familia, niños, padres, madres, abuelos... ...todo el mundo, todo el mundo. ¿vale?... ¿Qué vamos a definirlas. ...mira, vamos a definir las actividades... ...como principales actividades tenemos el del sur, ...que son estas palas que veis aquí que luego superamos a la Big Pad del Sur, que hay que haber un montón de personas y es donde se lo pasan fenomenal, ¿vale? A algunas de ellas se le puede enganchar una velita y cuando hace viento hacemos windsurf, ¿vale? Y luego, mira, tenemos los kayak, ¿vale? Que eso es más para niños, con padres, que quieren darse una vueltecita más tranquilitos. Y como novedad que hemos traído este año, tenemos las bicicletas acuáticas. Caray, ahí hay una, mira, y si veis por allí están trayendo otra. ¿Eso es? Sí. Están, están demandándose muchísimo las bicicletas. ...y de cara a este invierno vamos a tener escuela de kitesurf y de windsurf... ...lo que queremos es fomentar el deporte de esta playa... ...que es muy bonita y es muy grande... ...y que la ciudad de Marbella pueda disfrutar también de esos deportes... ...que nos tenemos que ir un poquito más lejos a hacerlo... ...cuando podíamos hacerlo perfectamente aquí en Marbella... ...que tenemos viento y condiciones para hacerlo, ¿sabes? ¿Desde qué edad lo recomendarías? Pues yo creo que desde los 6-7 añitos... ...ya pueden montar en un kayak, siempre con sus chalecos salvavidas... ...y de esa edad en adelante podemos practicar todo tipo de deporte ...claro, somos pequeños en familia ¿no?... ...que es muy divertido también claro, hacer cosas en familia... ...claro, vienen muchas las familias... ...hoy han estado las familias con sus kayaks... ...se han montado los padres y los niños en el Big del Sur... ...se han dado su vueltecita... ...y vienen encantados, para hacerlo, vaya... ...¿cuánto tiempo lleva Oki beach aquí en la playa?... ...pues mira, Oki beach, Oki beach lleva desde el año pasado... ...pero realmente el año pasado fue un poco... ...una prueba, no se gestionó como debía... ...entonces este año queremos... ...queremos llevarlo a todo lo grande... a todo, ...y por eso hoy tenemos la inauguración... ...y a partir de ya de mañana estaremos todos los días... ...vale... ...bueno la verdad es que esto pinta muy bien... ...desde qué hora hasta qué hora se pueden utilizar ya... ...sí, pinta? mira, más o menos sobre las 12 de la mañana... ...ya tenemos todo montado... ...hasta las 7, 8 de la tarde que cae el sol... ...incluso, muy importante... ...muchos días organizamos puestas de sol... ...vale, ver la puesta del sol desde allí... ...desde lo que es la Torre del Cable... ...y salimos con las tablas... ...con los callas, con los paddles, ...y vemos toda la puesta del sol desde allí... ...que eso, os recomiendo... ...es una experiencia increíble, vaya. Vale, hmm. Hay que destacar también... ...que este servicio que dais... ...está totalmente controlado, vigilado... Totalmente. ...para que en un caso pase cualquier cosa... ...lo tenéis sí, todo, un equipo completo... Y ¿no? cosa, otra cosa ¿no? que me gustaría decir... ...que también trabajamos con asociaciones... ...trabajamos con escuelas de verano... ...entonces cualquier... ...padre, madre que quiera dejar su niño aquí... ...que quiera todo el día, por la Muchísimas mañana, por la tarde... ...está totalmente segura estaremos con monitores también... ...y trabajando con, con muchísimos niños. Pues nada chicos, enhorabuena, alguna cosa Muchísima más que destacar... De ...muchísimas gracias, pues nada, que se anime la gente a venir... ...a probar las tablas, a probar el sitio Oki ...que lo que queremos es transmitir el buen rollo... ...y ese gente joven que hay aquí en Marbella... ...y que vengáis ya, vaya... <risa> una cosita, para el que no haya hecho nunca ninguna actividad, ¿qué dificultad tiene? Nada. Ninguna. Ninguna. En cinco minutos estás de pie en una tabla remando. No tiene ninguna dificultad, segurísimo. <risa> segurísimo. <risa> bueno, hay que probar, hay que probar. Venir a probarlo y ya <risa> veréis. Hay ¿Eh? a probarlo todo el mundo, Venga. claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Venga. parece muy simpático gracias. y hay que dejar un poquito... ...lo del día a día que hacemos el invierno... ...y venir aquí a la playa a disfrutar y hacer deporte... ...porque esto es un deporte también, Eso, o sea esto es, claro, es una maravilla... Deporte. ...bueno, muchas gracias <risa> muchas chicos, gracias feliz verano y feliz Nosotros. temporada... ...muchas gracias... gracias. <risa>